Qué onda locos, hay que darle procedimiento a este business. La tenemos pendiente y planeado. ¿Sobre este cuánto estamos hablando? De miles, de miles, de lo que siempre hemos soñado, bebo Pues para luego estar de loco. Tenemos todo planeado para hacer el atraco, el. Sale del banco con maleta en mano, el debo caminando Se le acerca despacio el Kike vigilando Allá en la acera de agrado, estamos listos para accionar sobres, canal. Estoy aquí al lado en esta cuadra controlando Sobres, ya está todo despejado voy ya, puedes accionar Delante de está zorra, la baja de su celular Si te ves sujeta, no lo vayas a tronar Yo me encargo de eso, ya te sabes, carnal el auto negro parqueado, mi acompañante un poco paniqueado, solo se queda mirando, rezando no lo manda al otro mundo. Súbete y enganchate al volante, la maleta y su celular van por delante, en su mirada veo reflejada mi cara. No era mi intención estar en esta situación, ahora tu vida está en mis manos, al infierno cuando llegues a un en un lugar. Los el... semáforos te he echo la alarma carnal Y que detenme mi escuadra, ya pasamos Échale clave de alerta, 87 como está, el guiso por allá 87 ya vas con el pez, Te acordamos que este güey los trae hasta la garganta. Ya le expliqué qué pasa si canta. Específicamente, mis sueños los siento cumplidos. Le digo a mi pez: esta vez se botín, se repartirá entre tres. Y tú que crees, se me hace que pa' la siguiente alarma. Me dicen que te mueres. No te asustes, son locotes y malotes igual y te dan piada con tu vida internamente pienso igual y me alcanza para un yate ahora lánzate hacia, hacia la salida a la autopista lo único chido que no hubo resistencia solo decía piensa en mi familia los 3 millones y el bora lo único que traía ahora me toca la mía Flow. ya voy llegando a la capilla Ponle punto final a la fase 2. Procedemos conforme el plan, carnal. Simón, traite el pez al cantón. Entre menos rastros, déjale lo terminamos en paz. ¿Dónde quiere. Comunícate Comunicate con ese canijo Ya se está tardando el juego. Vivo, ¿cómo va todo por allá. ¡Quique! clave 33! ¡Abrame la puerta que traigo al perro! Bebo, bebo. estamos en uno. Se tráigaselo pues. Ah, ah. A ver hijo de la chingada, quítese las esposas, cabrón. Pero no me haga daño, no me... ¡Oh, Pe, oh. ¡Cállate! ¡Presúrate! ¡Camínale! ¡Órale! ¡Síguele caminando así como vas! ¡Camínale, camínale! Nada más donde me voltees a ver, cabrón ¡No, no! ¡Camínale! A ver, Rines, Aquí está el botín ¿Qué se procede, Uy, mis no. fuck? ¿Qué show con el pez? ¿Qué va a pasar con el carro? ¡Órale, cabrón! Ahora sí te la ripaste, loco Siéntalo ahí, siéntalo ahí Deshazte del pinche cuerpo Ya ese puto que todo parezca que fue un accidente, loco Tú sabes que somos profesionales Que no, fique. Eso... oh, loco Tráelo para acá Sí, sí Escúchame, cabrón Que Eso no es un juego de damas Es un juego de ajedrez. Estamos más locos que el bandés Yo soy el rey y tú el peor, Tú el venado y yo el león Ya listo le con en la escuadra 22 Márralo, trépalo No quiero que hagan tanto reto La vida está llena de ovejas y lobos yo soy un lobo, que te comerá en un bocado Así que reza tus mejores plegarias porque tu vida aquí acaba Ya han empujado la mierda hasta el fondo wey ¡Bum! Nunca se sabe, la muerte es segura, la vida no Para proteger a las ovejas hay que cazar al lobo Solo un lobo puede hacerlo ¿Quién come la mierda comparado contigo? ¿Qué onda carnales? Esta lana se reparte en partes iguales. ¡Nuevo! Los billetes que tenemos los tenemos por montones. Simón carnal. ¿Qué vamos a hacer con tanta feria, güey? Pues vamos a celebrar, vamos a celebrar. ¡Simonesos! vámonos palmar, locos. <risa> Esa madre, ahorita en un rato viene la continuación de este jale. De la segunda, segunda parte, época, de carnal. Fuck. Y ah, ah, flow. Sobres locos, ya se la sabes. Nosotros somos fuera de eje. Fuera de eje.